Esa es la, la, la percepción que yo tengo de estos casos Porque no me parece lógico Incluso el superintendente está de, está sí Está temblando la, la tierra ahora mismo Está temblando la tierra en este sí, momento Sí, está temblando la tierra Sí Y sigue temblando Efectivamente. todavía Efectivamente se, se mantiene, se mantiene Hay un temblor de tierra, señora Ahora mismo aquí se siente bastante fuerte todavía Aquí en San Francisco temblando. Nosotros estamos aquí en la segunda planta, ¿verdad? Sí, sí, en la segunda, así. me imagino lo fuerte que se ha sentido de la tercera y cuarta planta hacia arriba. Pero eh, ya se ha calmado. <risa> Está temblando muy frecuentemente. La sí, eso es, eso es bueno. Eso es, eso es bueno, señora. Eh, que tiemble <coughs> frecuentemente.